El alcalde de San Francisco de Macorís presentará la memoria de su tercer año de gestión en medio de los actos conmemorativos al Día de la Restauración de la República. Así lo expresó Alex Díaz luego de sostener una reunión con los presidentes de juntas de vecinos de los diferentes sectores de esta ciudad. El próximo viernes, Día de la Restauración, vamos nosotros a tener nuestra rendición de cuenta ...desde el primero de julio 2018... ...esos últimos seis meses del año 18... ...y los primeros seis meses de este año... ...es un año de gestión... Eh, ...vamos nuestras ejecuciones... Eh, ...pues a rendirle a la población... ...y por supuesto a la sala capitular... ...de todo cuanto hemos nosotros invertido... ...como hemos pues transparentado... Eh, ...la inversión pública a través de la ley 176.07, que nos llega por presupuesto nacional. es Pienso que nuestro tercer eh, pues, eh, presupuesto que rendimos en estos tres años, cada 16 de agosto, y pues ahí vamos a ver todo lo que hemos podido hacer, una, una realidad eh, que hoy los barrios pueden notarla, es una realidad que hoy la población puede notarla, un compromiso que hice con el pueblo en un master plan que lo visualizamos en lo que significa eh, la, la estrategia que indica la ley 1.12 de desarrollo estratégico. Por lo que el viernes estaremos como así, la constitución lo dicta rendiendo cuentas al municipio de todo lo que... En este año pudimos nosotros realizar con el presupuesto que nos llega. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.